con todos. Buenas tardes con todos al público del Museo de Historia Natural. Muchas gracias a quienes están conectando para la charla del día de hoy. Eh, bueno, nosotros, eh, la charla que vamos a presentar es Uso de datos genómicos para investigar las relaciones evolutivas de loros neotropicales. Esta charla está organizada por el Departamento de Ornitología. Y bueno, pues... Nuestra moderadora el día de hoy va a ser Alejandra Arana Salinas, quien es miembro del Departamento de Investigación de Ornitología del Museo, quien nos va a presentar al expositor de esta tarde y nos va a ayudar también con las preguntas. Buenas tardes Alejandra, bienvenida. Muchas gracias. Eh, bueno, hoy día los invito a escuchar esta charla titulada Uso de datos genómicos para investigar las relaciones evolutivas de loros neotropicales. Esta charla está dada por el magíster Jaime Morín Lagos, él es biólogo, genetista, biotecnólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha formado parte del Laboratorio de Sistemática Molecular y Filogeografía de esta misma universidad por más de cinco años, colaborando en investigaciones en el campo de la ecología molecular y filogeografía de especies endémicas de la Sierra y Serva del Perú. También ha realizado investigaciones en códigos de barras de ADN y metabarcoding en el Smithsonian Tropical Research Institute en Panamá. Obtuvo su maestría en Biología con especialidad en Comportamiento, Ecología, Evolución y Biosistemática en la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología, en Noruega, donde lidera su investigación en genómica de loros neotropicales, colaborando cercanamente con los mayores expertos en esta área, incluyendo miembros del Departamento de Ornitología del Museo de Historia Natural de San Marcos, eh, en Perú. Actualmente también está afiliado al grupo de investigación Olomisomics de eh, su institución en Noruega, y eh, hoy día nos va a hacer una presentación sobre los avances y la creciente accesibilidad de la tecnología de secuenciamiento masivo y cómo esto está eh, teniendo implicaciones en, los, en el uso de datos genómicos para investigar las relaciones evolutivas de los loros neotropicales, que es su grupo de estudio. Él menciona entonces que eh, los avances y creciente accesibilidad de las tecnologías de secuenciamiento masivo están revolucionando la forma en que se investiga la evolución de la biodiversidad ofreciéndonos una manera eficiente de obtener una gran cantidad de datos genómicos. Con aproximadamente 158 especies en 32 géneros, la tribu Arini es el grupo más diverso de loros neotropicales. Este incluye los loros más largos la, o más grandes del Amazonas, como es el guacamayo escarlata y el guacamayo jacinto, estos muy famosos. Si bien es cierto, previamente se han realizado estudios evolutivos en este grupo utilizando marcadores de secuencias nucleares y mitocondriales, las relaciones evolutivas de algunas especies aún no están totalmente resueltas, sobre todo los loros del género pirrura, que es el género más diverso de todos. Para resolver estas preguntas pendientes, se ha generado una cantidad considera considerable grande de datos genómicos inéditos, los cuales han servido para obtener filogenias con una mayor resolución y soporte en comparación a otros estudios previos. Eh, nos va a hablar sobre esta increíble investigación entonces el magíster Jaime Morín Lagos. Muchas Adelante, gracias Alejandra y gracias a todo el comité, comité de organización de esta charla, a la profesora Leti también que es la que me extendió la invitación. Y bueno, vamos a empezar esta charla que habla un poco de, de, de lo que son los resultados de un trabajo que hemos hecho los últimos dos años aquí en Noruega y que es el inicio de un proyecto que va para largo, ¿no? que se trata del uso de datos genómicos para investigar las relaciones evolutivas eh, en loros neotropicales, que empezó como una investigación en, en los loros del género eh, pirrura por cosas entre pandémicas y cosas de, de obtención de muestras, de disponibilidad de muestras, pero que al final resultó ser un gran, eh, una gran fuente de información y de muchas preguntas que ahora queremos poder resolver en el futuro. Eh, lo que tenemos aquí ahora, a ver, sigamos, y esta investigación en verdad empezó, como les comentaba, con una iniciativa mía de investigar loros, porque es un grupo que a mí me encanta toda la vida, y, y gracias a, a un grupo muy, eh, un grupo muy que me ha soportado mucho aquí en Noruega, que me ha este, dado todas las oportunidades y todas las, eh, y todas las de crecer aquí, que empezó con el doctor Michael Martin, el PI de laboratorio, José Cerca, el profesor James Spitt, y luego se fue expandiendo a una colaboración mucho más internacional con la profesora Miyaki, Cristina Miyaki en Brasil, eh, con el profesor Michael y Packer de, de Alemania. La profesora Leti Salinas del, del Departamento de Ornitología y, en realidad, todos los miembros del museo en San Marcos y el grupo de investigación del, de, del el candidato doctor Taylor Haynes, eh, Chan Hackett y John Bates en Estados Unidos en la Universidad de Chicago. Y bueno, como les comentaba, este empezó. Eh, en primer lugar, voy a presentar un poco de lo que son los resultados de la tesis que, que se realizó para para mi sustentación de maestría y que, como les comentaba, esto ha dado pie luego para que esto continúe en investigaciones futuras. Y bueno, ya me presentaron bastante aquí, básicamente vengo trabajando en esto por mucho tiempo, eh, tanto en Perú, en el Laboratorio de Sistemática Molecular y Filosofía, como en Panamá y este, ahora aquí en Noruega, ¿no? Y primero, eh, comenzar con... con que los loros neotropicales en realidad son una de las especies más carismáticas y creo que todo mundo eh, lo podemos ver en todos lados cuando lo podemos ver cada vez que uno sale a la calle en avisos publicitarios, en películas como la película Río, están en realidad por todos lados y lo podemos ver casi todos los días, alguna foto o algo así. E incluso en Lima ya tenemos eh, loros volando por todos lados como una especie introducida, realizada. Pero estos animalitos, que son muy carismáticos, eh, actualmente enfrentan muchos eh, peligros, ¿no? como la, el, la pérdida de, de hábitat y la fragmentación del hábitat, el cambio climático y, y sobre todo, eh, acciones humanas, como el tráfico animal. Y bueno, eh, de repente se preguntarán, hay tanta variedad de loros, pero algo que yo, bueno, me pregunté mucho ya cuando me metí mucho más en este tipo de temas, qué realmente es una especie y qué, qué es una subespecie, qué es una población y no solamente en loros, esto va para todo tipo de animales y realmente como biólogos sabemos de que esa no es una no hay una respuesta sencilla para eso y realmente el concepto de especie es algo muy eh, hecho por el hombre no en nuestro afán de querer clasificar todo inventamos el concepto de especies para poder dar sentido a lo que vemos y poder clasificar lo que vemos porque Realmente no podemos eh, trabajar con algo que no conocemos o, con, o sin ese tipo de etiquetas no se puede trabajar en nada más. ¿no? Imagínate ir a comprar a la tienda o, y no poder saber qué vas a comprar, simplemente eh, ir y agarrar lo que hay. ¿no? Normalmente nosotros tenemos esa necesidad de clasificar todo. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es, una, qué es la diversidad genética y por qué es importante? ¿Y qué podemos hacer con, con, con el, los datos genéticos? ¿no? Y, y cuando hablamos de diversidad genética, hablamos sobre en estos cambios que se ven a nivel, que estos cambios a nivel molecular, a nivel de ADN, ¿no? que en el mismo gen, por ejemplo, podemos tener que una especie tiene una secuencia particular y las otras eh, individuos de la misma especie tienen otra secuencia. ¿Y por qué pasa eso? ¿Cómo pasó eso? Y últimamente... Y ¿Es bueno o malo que exista esa diversidad genética? ¿no? Y todas esas cosas, todas esas preguntas que nacen a partir de ello. Y bueno, la diversidad genética es la base de la diversidad morfológica. ¿no? Y eh, para la persona de a pie, uno quiere conocer eh, cuáles... Eh, uno se fija mucho en las diferencias morfológicas, que esta, que esta persona tiene el ojo de un color o de otro color, y de la misma manera pasa con los animales, ¿no? que este loro tiene una pluma amarilla por aquí, una pluma azul por el otro lado, entonces todo esto tiene una base genética. Ok, ¿y qué podemos hacer entonces con la, diversidad, con el, con la data genética? Se han hecho muchas cosas eh, hasta ahora con la data genética, por ejemplo, hace poco... Se se se puede, por ejemplo, aprender de nuestro pasado, se, nuestro pasado histórico como humanos y nuestra relación con la biodiversidad en ese entonces, no de las poblaciones nativas. Y por ejemplo, sí una de las grandes preguntas es si van a cualquier museo de la costa, van a notar que hay plumas o tocados de aves por todos lados, incluso de loros. Y luego se dan cuenta de que estos loros no viven en la costa, no estos loros viven en la en la selva y no es y no existían los buses interprovinciales, no existían los aviones. Entonces, ¿cómo llegaban? ¿Y cuál era, cuál era la relación de, de estas especies con las poblaciones humanas de esas épocas para, como para que llegaran a, a ciertas zonas y se encuentren momias hasta el día de hoy? ¿Y se ha podido extraer ADN de esas momias y se ha podido recuperar y, y, y hacer el tracking de la, historia, eh, de, de la historia de estas rutas de, de poblaciones eh, humanas antiguas? También, ¿qué más se puede hacer? Se puede hacer lo que me interesa mucho a mí, por ejemplo, que es conservación de las poblaciones de loros, porque no podemos nuevamente conservar lo que no conocemos. Entonces se puede empezar a diseñar eh, librerías de códigos de barra de ADN en las que nosotros podemos decir una especie, esta es la secuencia característica, otra especie, esta es otra secuencia característica. Y de esa forma uno puede en el futuro, como en este paper, el que está aquí, eh, poder identificar si una persona está saliendo con, con huevecillos, saber si esos huevos vienen de una especie en peligro, ¿no? Por, con el ADN podemos sacar un poco de ADN, secuenciar eso y, y, y, y, y poder de alguna manera corroborar con la base de datos si eso es efectivamente una especie en peligro, que bueno, todos los loros están en el listado CITES, así que si es un loro o no es un loro, ¿no? Se puede también... Eh, aparentemente no eh, las aves, los loros de una misma especie se ven muchas veces muy parecidos pero a nivel genético estas poblaciones se encuentran estructuradas. ¿Y eso qué quiere decir? Que no hay, eh, que son, que no hay eh, flujo genético entre ellas y que se comportan casi como si fueran unidades vivientes diferentes. ¿no? Y esto se ha hecho tanto en México como en Brasil y en otras partes del mundo, y la verdad muy poquito en Perú todavía. Y eso es lo que queremos ir cambiando en colaboración, eh, con la colaboración que estamos teniendo ahora, ¿no? Y poder en el futuro usar esta información para poder liberar aves que han sido capturadas por el tráfico ilegal, ¿no? Se recupera por la policía y decimos, bueno, este loro vive en toda la selva, en toda Sudamérica, pero no lo vamos a liberar en cualquier sitio, ¿de dónde vino? Entonces se puede genéticamente caracterizar cada población y de esa manera poder eh, digamos devolver el loro a donde salió no y de igual manera esta información es importante porque aparentemente por ejemplo este es, este es el guacamayo militar y estas son todas sus poblaciones de esa parte de méxico y aparentemente no está en peligro pero si vemos que hay esta sección rojita de acá vemos que hay una población aislada que debería tratarse como una área de conservación especial y eso luego se manda a consejo para que el Estado genere estas nuevas reglas de conservación de tierras y conservación del linaje genético, y todas esas cosas se pueden hacer con ADN. Y finalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo en este trabajo? Es evolución de, de las aves, de los loros, evolución de la biodiversidad, ¿no? Y usando estos marcadores genéticos o usando información genética uno puede eh, crear una hipótesis de cómo ha sido la historia evolutiva desde el primer ancestro común de los loros hasta toda la biodiversidad que existe. ¿Cómo fue? ¿Cómo se fue dando todo esto? ¿Y cómo está relacionado un loro con el otro? Porque a primera vista uno puede decir, ah, el guacamayo azul tiene que ser el primo hermano del guacamayo rojo y así, ¿no? Pero luego hay, cuando ya te vas metiendo, ok, okay hay muchas cosas que aparentemente se pueden resolver de manera morfológica, pero luego te vas dando cuenta de que no todo es tan fácil y sobre todo con una gran biodiversidad y que sobre todo hay muchas características que eh, finalmente evolucionan por convergencia, ¿no? Que, que grupos no relacionados empiezan a tener las mismas características morfológicas y eso dificulta todo, ¿no? Pero el ADN nos ayuda, digamos, a poder eh, sobreponernos de esas dificultades al momento de eso en vez de solamente eh, mirar la parte morfológica, ¿no? Y también ver cómo evolucionan ciertos rasgos, como en este paper de acá, donde mencionan eh, cómo, cuál es la evolución de, de, del dismorfismo sexual en estos loros. ¿no? Y se puede, ya teniendo la hipótesis la más correcta posible, se puede ver cómo evolucionan muchos rasgos, se puede ver cómo evoluciona de repente el tamaño del pico, ¿no? por qué los guacamayos tienen un pico tan grande, eh, cómo evolucionan esos colores. Se pueden ver muchas de esas cosas, pero lo primero... Para poder realizar todos estos tipos de estudios tenemos que tener una filogenia, lo más, la hipótesis más robusta posible de cómo se dio la evolución de estos grupos. Sin eso no se puede hacer todo, esa es la base para todos los estudios complementarios que se hacen encima, ¿no? Y bueno, ya entramos, entrando al tema de loros neotropicales, primero que nada, eh, ¿cómo, llegaron a, ¿cómo llegaron aquí en Sudamérica? Eh, quizás uno muchas veces, muchas veces simplemente acepta las cosas porque desde, desde pequeño uno sabe que hay loros por todos lados, ¿no? Pero realmente ellos han tenido que llegar aquí, hay todo un océano que nos separa de, de este, del nuevo mundo y del viejo mundo. Entonces, ¿cómo pasó eso? Y eso ya más o menos ya se postula y, y, y es lo que se acepta de que hace más o menos 45 millones de años, bueno, se separó del, de lo, del, de, se fueron separando los continentes y bueno, se separó el, el último ancestro de los loros neotropicales con el de los loros de, neotropi, bueno, con los loros de la misma familia de África, de ¿no? Que son los loros, los más cercanos siendo los loros gris africanos. Y bueno. Y bueno, y como, les, y como pueden ver aquí, la familia Citasidae, que tiene 37 géneros, dos de ellos que son los géneros que están todavía en Brasil, de la subfamilia Cittacinae, no, el, el, el, siendo el muy conocido el loro gris africano. Y por otro lado aquí tenemos la subfamilia Arinae, que son todos los loros del Nuevo Mundo, incluyendo eh, cuatro grupos, ¿no? cuatro eh, tribus. Donde la, más, eh, donde la más especiosa, la que tiene más especies, la que tiene más géneros, es la tribu Arini. Y es la que, digamos, el target de, de mi estudio. Y ya yéndonos más específico, no porque mi idea era en un primer momento poder hacer la, la filogenia, la más la hipótesis filogenética más, eh, no sé cómo decirlo ahorita, la, la más... Eh, precisa posible, la, la que tenga más soporte hasta ahora. Y entre ellos me llamó mucho la atención el caso de Pirrura, que es un, un grupo de loros muy particulares porque es el que tiene más especies dentro de todos los loros de la tribu Arini y en realidad le compite incluso a, a Amazonas, que es un loro también que tiene muchas, muchas especies. Pero al igual que en Amazonas, pirrura es todo un caso porque si ven fotos de pirrura y ven la, toda la foto de las pirruras juntas se parecen muchísimo o sea si tú comparas un guacamayo un ara una con un ara clorópteros a primera vista hasta por sonido tú puedes saber cómo se diferencian pero los pirruras realmente eh, la forma en la que las personas han descrito estas especies es muchas veces eh, muy difícil de seguir no muchas veces simplemente porque aquí cambia un poquito el color ya lo consideran una u otra especie, o de repente una subespecie. Entonces, yo quería ver cuál es la base genética que, que de, esa, de esa clasificación como especies, ¿no? Porque ya se ha visto en el pasado que sin la data genética eh, se. Dos, dos eh, individuos se puede clasificar en diferentes especies, cuando según la data genética, la divergencia entre ellos es muy poca como para considerarse una especie, se tienen que fusionar dentro de una sola. Entonces, eh, ya que se ha hecho muy poco en pirrura, me llamó mucho la atención y también dio la casualidad que era la, el tipo de data al que tuvimos acceso, ya que en el proceso de adquisición de data fue durante toda esta época pandémica donde estábamos esperando conseguir... Data, eh, muestras de, de, de otros tipos de loros en, de, de museos de Sudamérica pero al final no se pudo y, y con mucha conseguimos la colaboración con los doctores de Alemania y conseguimos las muestra de pirrura. Ellos ya habían trabajado en pirrura antes pero con datos de, de, de marcadores singulares y ahorita vamos a ver qué significa eso. Pero bueno, ¿por qué no es tan fácil simplemente hablar y clasificar especies? Porque, bueno, es algo, es un concepto muy humano y, y de repente a veces en la cabeza tenemos el concepto equivocado. Incluso, colegas, muchas veces a mí también me, me digamos, al principio me tomaba mucho comprenderlo a, a totalidad y hasta ahora siento que no lo comprendo a totalidad, de que esto es una batalla constante. No está todo dicho. Entonces, una especie o una población que pertenece a una especie, puede divergir en dos poblaciones y eventualmente eh, ser dos especies, ¿no? Y, es, y las poblaciones eh, siempre están dentro de, están sujetas a estas fuerzas evolutivas, incluyendo la, el, eh, siendo el flujo genético y la recombinación como que jalando para la igualdad y siendo la mutación, selección y deriva genética la que los jala a dividirse, ¿no? Entonces siempre es una lucha constante. Entonces, cada vez que hay, una mutación y se genera algo nuevo es como una fuerza que te llama a diferenciarte de los demás y si hay selección o sea si si si consigues una mutación que te da una ventaja sobre el resto tus genes empiezan a proliferar y eventualmente puedes separarte de, de, de la población original y, y, y con el tiempo ser otra especie pero también si empieza a haber problemas de, de por ejemplo, estas especies por AOV siguen viviendo juntas y empieza a haber flujo genético entre ellas, empieza a, a homogenizarse. Entonces vamos a ver este tipo de cosas por todo Sudamérica y todas las especies de pirrura que son muchas veces viven en el mismo lugar, muchas veces hibridizan, o sea, tienen hijos entre especies diferentes. Entonces esto es realmente una... los las, las especies del, del género pirrura de la tribu arini es realmente muy interesante de estudiar desde el punto de vista evolutivo. Pero bueno, casi todos los trabajos que les he ido mostrando eh, anteriormente y, e incluso el trabajo de nuestros colaboradores, colaboradores de Alemania eh, y bueno, la filogenética clásica que se, que se ha venido realizando en todo tipo de, de grupos de especies se basa en porciones del genoma, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el genoma, eh, voy a agarrar, no tengo puntero acá, eh, nosotros sabemos que el genoma incluye tanto el ADN nuclear que se organiza en cromosomas, como el ADN mitocondrial que son muchas copias. Y entonces si ponemos todo el genoma como una raya contigua que no lo es, no es una representación de todo el genoma, eh, usualmente uno construye la historia evolutiva de, de, de estas especies basados en porciones de este genoma. Es como una muestra. Y estamos, estamos, eh, estamos creyendo o estamos confiando en que esta porción nos, nos va a representar la totalidad del genoma. Entonces, se si si han usado eh, moléculas, marcadores moleculares simples como COI, que es el más común, ISCR, microsatélites, y de esa forma se ha podido llevar a cabo múltiples filogenias, incluyendo la de la filogenia que actualmente existe de pirruras, ¿no? Por ejemplo, esa está basada en citocromo B. Pero bueno, como ya les comentaba, estas filogenias tienen muchas limitaciones porque, en primer lugar, estamos eh, tratando de reconstruir la historia evolutiva de todo el genoma basado en una muestra mucho más pequeña, ¿no? Y entonces eh, hasta la fecha, no esta es la filogenia de la tribu Arini basado en varios marcadores singulares no de, de secuencia. Esto fue hecho en 2018. Y eh, sigue existiendo, digamos, algunos clados que no están muy bien resueltos. Por ejemplo, todos esto de acá, que no está muy bien resuelto cuál es, la, eh, cuál es el, el nivel de... En, en qué lugar está posicionado y cuál es su nivel de relación con otros, eh, con otras especies del grupo. Pero al menos se mantienen tres grandes grupos: Arini se divide en tres actualmente, deroptios, pionites, todos los pirruras y el resto de Arini. ¿No? Pero ya desde acá un tiempo se ha empezado a usar eh, filogenias con, digamos, con datos genómicos. Entonces, en primer lugar se ha usado mucho las filogenias basadas en en, en la parte del genoma mitocondrial entonces como está aquí eh, se ha hecho muchos eh, análisis de genómica de ADN mitocondrial que es lo que yo he empezado a hacer también y entonces ha empezado de, a poder realizar estas filogenias basadas en mitogenomas pero como pueden ver y ya les mencioné solo pirrura tiene 32 especies o 31 bueno depende y por ejemplo, solo existe un mitogenoma para pirrura rupícola. Hasta ese momento, hasta el 2018, luego ya existen unas 5 o 6 más en, en las en la bases de datos, ¿no? Y bueno, y para el resto de especies tampoco es que sea muy buena la cosa. Realmente existe muy poca data genómica de, de la tribu Arini todavía. Y el problema es de que se ha visto que usando solo marcadores moleculares simples, eh podemos tener resultados muy diferentes entre uno y otro marcador. ¿Por qué? Porque, bueno, por muchas eh, diferencias en presiones selectivas, un marcador puede estar eh, bajo otro tipo de, de presión selectiva y, y al final esto lleva a contradicciones ¿no? en los resultados. Y bueno, y, más, y por ejemplo aquí Dávalos eh, lo comenta, la, el conflicto filogenético es común y más bien es algo frecuente más que la excepción, ¿no? Uno pensaría que este tipo de cosas son una cosa que pasa de vez en cuando, pero más bien es lo más frecuente. Entonces, esto se, tra se está tratando de resolver no solo en loros, sino en casi todas las todos los grupos de especies con data genómica. Y bueno, a diferencia de, de la data de ADN, de ADN simple, data molecular simple, eh, la, eh, la generación de secuenciamiento de genoma completo se basa en que tenemos todo el genoma, simplemente lo partimos en pedacitos, generamos secuenciamiento de todos esos pedacitos y se reconstruye todo el genoma original. O sea, tenemos el genoma original, se parte, se lee y se reconstruye como rompecabezas. no Y la cantidad de genoma que se puede leer ¿No? Eh, depende de, de, bueno, de los costos y de, las, de los objetivos que tengamos. Entonces, también la data de mitogenomas es, digamos, un paso entre empezar a trabajar con genómica dura, o sea, todo el, todo el genoma completo, y dejar de lado los marcadores singulares, porque el mitogenoma se puede realizar con secuenciamiento de, bajo, de baja cobertura que es relativamente barato. ¿Y por qué se puede hacer esto? Porque usualmente tenemos muchas más copias de ADN mitocondrial que nuclear por célula, ¿no? En cada célula tenemos una copia de ADN nuclear, pero tenemos bastantes mitocondrias y cada una con su genoma, ¿no? Entonces, eso nos permite que al usar eh, baja cobertura de, de, de ADN genoma, de, de secuenciamiento, ¿no? que es más barato, podamos obtener eh, básicamente la secuencia de genomas completos, ¿no? Entonces, por eso es que se opta por mitogenomas. Y bueno, aquí están los protocolos que, que, que he usado particularmente para este estudio. No, no quiero andar mucho, pero básicamente hasta ese momento existían 28 genomas, mitogenomas de la tribu Arini. Y en este estudio hemos logrado generar eh, 48 nuevos mitogenomas. Más nueve de unos de nuestros colaboradores de Chicago que están trabajando en un, en un proyecto llamado Iridian. Y gracias a ello obtuvimos una, un set de datos de 85 mitogenomas. Que ya se compara una filogenia a las hechas anteriormente con datos de marcadores singulares. Entonces ya tenemos una gran representación de la tribu Arini usando base de datos eh, de mitogenomas. Y bueno, adicionalmente se hicieron otros... Eh, se hicieron también estudios complementarios y alguno que otro estudio de marcador simple para complementar ciertos grupos donde no pudimos obtener eh, los mitogenomas. También hicimos un poco de modelado de, de, de nicho, ¿no? Que bueno, no, no voy a andar mucho, simplemente se hicieron unos estudios complementarios para poder analizar un poquito mejor el, la filogenia de mitogenomas que obtuvimos. Y bueno, pudimos reconstruir, como ya les comentaba, los mitogenomas completos de casi eh, todos los, los loros que analizamos. El tamaño aproximado son 17.000 pares de bases. El, el, la estructura genética, ¿no? la arquitectura genética básicamente es de un loro clásico. Así se le dice, ¿no? Un clásico eh, gene arrangement. Eh, al menos un mitogenoma completo por especie. Ok. Y bueno, este es el mitogenoma que obtuvimos, eh, por ejemplo, este es un ejemplo, tuvimos varios, y aquí está anotado cada gen, por ejemplo, el citocromo B, la región control, 12 s 16S, las regiones más difíciles de obtener incluso con este tipo de secuenciamiento, en mi experiencia ha sido el, el, la región control, que es la región que varía mucho más, ¿no? Y, y a veces eh, he tenido todo esto menos la región control, que es una región super variante. Entonces... Lo bueno es de que muchas veces eh, por secuenciamiento clásico se ha, re, se ha logrado secuenciar la región control y entonces una recomendación sería de que si alguien va a hacer un trabajo de ese tipo de, de secuenciación de mitogenomas que mande a secuenciar Alguna, algún individuo que ya haya secuenciado por Sanger, ¿no? Entonces, en ese caso, si les falta un pedacito, si les falta la región control, este, cuando tengan sus datos genómicos, ahí lo pueden parchar. ¿Y qué es lo que hacen muchos...? Eh, bueno, he leído varios papers donde básicamente hacen eso, tratan de recuperar todo y los parches lo llenan con secuenciamiento Sanger, ¿no? Y bueno, por ejemplo, y este es esto que está a la izquierda, es la filogenia basada en mitogenomas de la tribu Arini. Y podemos ver que las especies que no son pirruras son realmente muy poquitas en comparación. los pirruras son bastantes, son bastantes especies, son como treinta y tantas. Que no obtuvimos todas las especies, pero eh, tuvimos una gran cantidad de ellas, ¿no? Y podemos ver los grandes grupos de Arini, los Ara, por ejemplo, aquí está a la derecha una magnificación de, de la parte izquierda, ¿no? De los nopirura y solo nos faltaron estos géneros para completar, digamos, la representación de géneros en la filogenia. Y bueno, y podemos ver básicamente lo que ya, un poco lo que ya se conocía, ¿no? El Ara Macao está más relacionado con el Ara Cloropterus, o sea, los dos loros rojos son familia, los dos loros az, azul con amarillo son familia también, ¿no? Glucocularis eh, con ararauna, aramilitaris por acá. Eh, primos de Primulus, que son también muy parecidos a los guacamayos, y así sucesivamente eh, pudimos identificar algún problema con alguna eopsitula que no pegaba con el otro eopsitula, entonces probablemente sea un híbrido y estamos analizando para ver si es cierto con eh, la data nuclear, ¿no? Y Anodorrincus sigue siendo, digamos, el loro más eh, que, que divergió más temprano en comparación al resto. ¿no? Anodorrincus siendo el loro más grande de todo el neotrópico y me parece que es el loro más grande de, del mundo. Anodorrincus jacintus, jacintinus. Eh, y por otro lado, si comparamos con filogenias mitogenomas antiguas, otras filogenias basadas en mitogenomas, podemos comparar esta, por ejemplo, eh, hecha hace tres años con la que hemos hecho en este momento y podemos ver que algunas eh, que algunas posiciones se han movido pero sin embargo nuestra filogenia tiene mucho mayor soporte y mayor resolución entonces y además tenemos mayor representación y lo que pasa es de que las filogenias se vuelven mucho más exactas conforme más representación taxonómica tenemos en ella entonces, por ello, eh, es probable que la de nosotros sea la más exacta hasta ahora, o la, más, la hipótesis más robusta hasta ahora, me mejor dicho. Por otro lado, cuando solo nos enfocamos en pirrura, y estos son mis, eh, mis pirrura, eh, podemos ver que, como ya se había descrito en, con, en Rivas et al, incluyendo el grupo de investigación de Cristina Miyaki, que también es colaboradora de este trabajo, eh, tenemos tres grupos, ¿no? Eh, pirrura cruentata en la parte basal, eh, el leucotis, el, el complejo leucotis y el resto de especies. Y eh, podemos ver entonces los tres grupos, podemos ver eh, clados mejores resueltos. ¿Y qué quiere decir mejor resuelto? Que podemos identificar, por ejemplo, a ver... Que podemos identificar con más resolución quién es hermanito de quién, quién es primo de quién, o sea, esas relaciones más finas, ¿no? porque con, muchas veces con otras filogenias no podemos hacer eso. O sea, con la justa podemos decir, ah, todas estas especies son un grupo, pero no sabemos dentro de ese grupo cómo especies individuales están relacionadas con las otras especies individuales. Entonces, con nuestra filogenia se ha logrado tener mayor resolución y mayor soporte a las filogenias. Eh, hemos visto posibles híbridos, que y algunos incluso ya han sido descritos eh, eh, como ya se, han sido confirmados en otros estudios que existen híbridos entre estas dos especies nosotros agregaríamos información a eso que lo vamos a confirmar ahora con data nuclear y por primera vez eh, tenemos en alguna filogenia piruracaliptera y egregia hasta ahora no se sabía cuál era su posición evolutiva ahora ya sabemos que pertenece a eh, bueno se se creía que pertenecía a remaining species en esta área eh, y, pero ahora ya sabemos exactamente dónde. Gregia vendría a ser basal a, al, al complejo Caliptera melanura, también descrito por este, en este estudio. Y virrura caliptera vendría a ser eh, parte de, bueno, del complejo que, con melanura. ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, sobre el Pictaleucotis, o sea, sobre este grupo de abajo que está resaltado en amarillo, ya sea, este es el trabajo de nuestros colaboradores de Alemania usando citocromo B, y como pueden ver, nosotros tenemos mucha más resolución. Eh, ARN y Wink, ellos eh, vieron, por ejemplo, aquí en este caso, que no podían separar eh, ciertas especies de las otras. Aparte, eh, el nivel de soporte en algunos clados, por ejemplo, aquí que es 45 y 9, era muy bajo. Y las relaciones entre clados no estaban muy bien soportadas. Nosotros encontramos una, un mejor soporte y vimos que ese arreglo de por ejemplo, el clado 1 y el clado 2 son hermanos y entre ellos con el clado 6, mientras que Arn creía que era 1, 2 con 3. Entonces es esos detalles, ¿no? Nada más, no quiero entrar mucho en detalle, nada más quiero ejemplificar cómo nuestra filogenia es más robusta y nos permite eh, ver un poco con más confianza las relaciones evolutivas entre estos loros. Y bueno, eh, sobre el resto de las especies me enfoqué mucho porque nunca, nunca se habían estudiado tanto a nivel, tan a profundidad a nivel genético. Se conoce muy poco del Remaining Species y que los tenemos aquí a la derecha y esta es una magnificación de solo esa zona. Y vimos que ellos se pueden organizar en cuatro clados, ¿no? Eh, clado 1, donde está rupícula, eh, clado 2, donde está frontalis, molinae, perlata, lépida, Clado 3, y y clado 4, caliptera, melanura egregia. Y pudimos ver cuando analizamos eh, su distribución geográfica que hay un patrón muy claro de norte y sur, ¿no? Tenemos todas las especies eh, del norte, incluso algunas de, de América Central y tenemos otro grupo no de, que están sobre todo en la parte baja, la parte sur de, de la cuenca del Amazonas, ¿no? Esto de aquí es el Amazonas, no sé si lo logran ver. Entonces podemos ver cómo el Amazonas estaría, bueno, no es que sea la causa, pero nos podemos guiar de ellos, ¿no? Que estaría dividiéndolos. Y por eso yo les comentaba que la filogenia, digamos, es la base para poder, una filogenia adecuada es la base para poder hacer todos los análisis posteriores, ¿no? Obviamente estos análisis geográficos solo tienen sentido si la filogenia está correcta, ¿no? Si en el futuro se descubre que la filogenia estaba mal, entonces y que no existen dos grupos del sur y norte, realmente fue parte de que la filogenia estaba mal y justo se se organizaron así sur y norte no o sea todo en realidad análisis tiene como base la filogenia y por eso es tan importante hacer una filogenia eh, con mucha confian confiabilidad no tenemos otros estudios previos y podemos eh, comparar y ver que nuestros eh, nuestra filogenia sigue siendo la más robusta y sigue siendo la que más soporte tiene aquí está magnificado nuevamente y este nos quedaba solamente esta pirrura orcesia, albipectus, alguno eh, viridicata y, y, bueno, ¿y más? Y por integrar a la filogenia. O sea, actualmente ya tenemos pocos pirruras que no se han integrado a la filogenia, pero sobre todo me interesa mucho para el futuro eh, pirrura o hemotatis y pirrura viridicata porque son eh, igual que, al igual que gregia. Y caliptera nunca han sido secuenciados entonces me interesa mucho los demás han sido secuenciados pero con marcadores que no que no podemos eh, comparar con los que tenemos ahorita entonces me interesa mucho para un futuro y de hecho lo venimos abordando con nuestros colaboradores de chicago y bueno como decía hay, hay pérdidas que no han sido eh, incluidos algunos hemos podido analizarnos con marcadores singulares y podemos más o menos ver que Orcesi, por ejemplo, no, aparentemente no pertenecería a ninguno de esos clados. Albipectus pertenecería a Caliptera melanura. Y ya, bueno, albipectus también ya se sabía por estudios previos. Eh, y bueno, y luego nos enfocamos un poquito más ya, como se han dado cuenta, estamos yendo de arriba para abajo un poquito más en Caliptera melanura, porque me pareció algo muy interesante, ya que solo melanura está compuesto de cinco subespecies de las cuales al menos dos han sido propuestas para separarse como especies propias. Entonces, aquí está la distribución de esas subespecies. Tenemos Melanura por aquí, Chatmani, eh, tenemos por aquí Pacífica, eh, Orcesi, Albipectus, ¿no? todo ese complejo de ese clado. Porque, y lo que hemos visto es de que aparentemente las subespecies Melanura, Berlepsi Pacífica forman un clado separado de Melanura sonsei con calíptera o sea, estas tres subespecies que aparentemente son de la misma especie realmente se separan. O sea, suancei tendría más en común con, con Caliptera que con sus, eh, con sus subespecies hermanas. Entonces estamos agregando data que va a poder servir para reclasificar estas subespecies dentro de especies. Para lo cual necesitamos ahora más muestras de, de ellas, porque actualmente solo tenemos una de cada subespecie. Y ya que vienen de captividad, podría ser el caso, ¿no? que sean eh, híbridos también, que parecen de una especie, pero son de otra. Y como la mitocondria queda igualita, porque el, nos, eh, de, de, eh, como sabrán, el, el, el espermatozoide fecunda a, al óvulo y este, los mitocondrias quedan intactas ¿no? en el óvulo, es de la mamá. Entonces eh, la mitocondria puede ser de un loro, pero realmente es un híbrido, y no se va a notar viendo solamente el genoma mitocondrial, sino tenemos que ver ahora el genoma nuclear también. Y bueno, hicimos estudios complementarios ya con marcadores simples para poder corroborar ese tipo de cosas. Hicimos eh, distribución de especies para ver si había probabilidad de flujo genético entre estas poblaciones, para ver el nivel de separación que tienen, porque, como ya les comentaba, el aislamiento de las poblaciones o de las subespecies es importante porque si hay flujo, si hay la posibilidad de flujo, quizás no son tan separadas como lo pensamos. Y bueno, y como conclusión, hicimos este, este plate para eh, señalar los cuatro, grupos de, los cuatro grupos que están dentro de los, de, de los Remaining Pyrrural Species. Entonces, tenemos los cuatro grupos, Orcesi, que no sabemos dónde ubicarlos, que puede ser parte de un quinto grupo y Viridicata y Homotatis, que definitivamente no, no tenemos data de ellos, así que eh, pro, eh, lo queremos a, abordar dentro de poco para poder terminar de, de clasificar Pirrura, al menos a nivel de especie. Y bueno, en cuanto a non-Pirrura, bueno, en general, la conclusión general es de que sí, obtuvimos la filogenia más confiable hasta ahora gracias a los datos genómicos, eh, de, de los mitogenómicas y con todo y... Y con todas las limitaciones, ¿no? Como les decía, a veces hemos tenido un solo individuo por especie o subespecie, entonces eh, no es, al menos no es tan confiable, sobre todo cuando no vienen de, de, de, de la selva, de, del campo. E incluso si vinieran del campo teniendo uno solo no es tan robusto, ¿no? así que a, a ahora la idea de futuros proyectos es tener más muestras tener muestras de, de, de, de, de más muestras por subespecies más muestras por especies eh, poder eh, poder calibrar el, el árbol ¿no? para ver digamos divergencia en, en el tiempo con reloj molecular eh, y poder, eh, ya teniendo una filogenia bien hecha, podemos calibrar el árbol y podemos también este, ver cuáles han sido las causas, la, la, cómo la, la evolución de, de la tierra en Sudamérica ha dado forma a la biodiversidad que, que vemos ahora. ¿no? Probablemente la, el levantamiento de los Andes tiene mucho que ver, entonces eso lo vamos a ver si calibramos el reloj molecular y coincide que la especiación, la gran especiación empieza justo cuando los, el levantamiento de los Andes empieza. Eh, queremos ver la data nuclear que tenemos, bueno, seguimos teniendo eh, data genómica, así que solo es cuestión de, de extraerla de, nuestro, de nuestras librerías, de nuestros proyectos genómicos. Eh, hacer secuenciamiento de mayor cobraje, de, de mayor profundidad, como ya les comentaba, todos estos han sido secuenciamientos de baja profundidad, que son ideales para secuenciar mitogenomas, pero queremos ya hacer mayor al menos de uno por especie para poder reconstruir de historia demográfica, que muchos papers pueden, con un solo genoma, poder reconstruir cómo ha variado la, el tamaño poblacional en el tiempo. Es muy increíble el algoritmo de cómo se hace eso y, y, y es muy increíble poder hacerlo para, para cada especie, poder ver si ha pasado por cuellos de botella, si está pasando por algún tipo de, de, de crecimiento actualmente ¿no? en sus poblaciones. Y finalmente, analizar un poquito más el calíter melanura, eh, analizar más datas, ir a los museos y poder tomar data morfológica y poder eh, finalmente eh, poder describir eh, o separar nuevas especies. ¿no? Y bueno, muchas gracias. Eso ha sido todo por mi parte y ahora dejo abierto a las preguntas. por favor, si tienen preguntas, están invitados a realizarlas en la sección de comentarios en Facebook. Por mientras, te voy a ir realizando mis preguntas, nos has indicado de manera bastante eh, detallada qué tan importante es tener una buena filogenia para estudios evolutivos, para estudios de filogeografía y de biogeografía. Pero también quisiera saber cuál es la repercusión en cuanto a decisiones de conservación que se pueden obtener a partir de información de datos genómicos. ¿no? Uh -huh. claro eh, es muy importante eh, recal o sea, es muy importante saber si hay subespecies si hay poblaciones estructuradas si una especie es diferente a otra porque por legislación no es lo mismo conservar una subespecie que una especie eh, por ejemplo si en un área no a veces ocurre esto de que tenemos una especie que vive en dos áreas y entonces eh, hay que hay que están tratando de cortar los árboles o talar todo en un área y dice bueno podemos talar porque esta es, esta especie total vive también acá pero cuando vemos a nivel genético y podemos eh, decir no ellos son muy diferentes genéticamente y morfológicamente y deben ser tratados como especies diferentes entonces ya no tenemos que una especie vive en dos lugares sino tenemos dos especies viviendo en dos lugares y eso ayuda para poder pedir al Estado a que conserve esta zona, porque solo en esta zona vive esta especie, no vive en otro lado. Entonces, ese tipo de cosas es importante. Y, y digamos, la legislación peruana me parece que habla mucho a nivel de especie, poco a nivel de subespecie menos a nivel, y menos a nivel de, de poblaciones aisladas, ¿no? que es lo que ya se toma en cuenta en México y en Brasil, y se ha, hecho, se ha podido eh, realizar nuevas áreas de conservación en torno a, a evidencia genética diciendo que esta población es una unidad de conservación, ¿no? Porque su genética es muy diferente al resto. Entonces, por mientras podemos hacer eso a nivel de especie, ¿no? Muchas gracias. Eh, Fort Peace menciona, eh, bueno, te consulta, ¿qué se considera de manera puntual para diferenciar entre especie y subespecie? Como, bueno, eso siempre varía mucho de grupo en grupo. Y como ya les comentaba al principio, ese es un concepto muy humano. Entonces, usualmente hay un concilio ¿no? de, de, dentro de cada grupo en, en ornitología también que se reúnen y dicen, bueno, basados en todas estas datas, yo propongo que esta este debe ser una subespecie nueva. ¿no? Y luego los otros van a decir no, porque normalmente uno compara. ¿no? Si dices, estas dos especies tienen esta separación genética y esta separación morfológica y son, y son especies diferentes, así los consideramos. Yo con el mismo criterio quiero separar estas dos especies. ¿no? Entonces, básicamente es como si ya los expertos han dicho y están de acuerdo en, en ciertos criterios, es seguirlos. ¿no? Y como yo les comentaba, en, en otros grupos un cambio de color no es nada, o sea, no se considera como una variación importante, pero en aves sobre todo porque, sobre todo porque es un grupo carismático y siempre ha habido un montón de gente que, que es atraída a estos grupos. Eh, a veces son más piqui, ¿no? Más este, más especiales, ¿no? Entonces dicen, ah, no, este tiene una, una rayita aquí, entonces ya es otra cosa, pues, ¿no? Y que puede ser como que no. Entonces, para eso está la data genética. Ah, otra pregunta es, ¿cuál sería el efecto de incrementar el número de taxones, incluyendo en este caso las especies que no han sido secuenciadas? Eh, ¿Cuál sería el efecto de incluirlas en el resultado de la filogenia, teniendo en cuenta de que, bueno, es un genoma donde tienes bastante información genética. ¿Cuánto crees que es el efecto de incluir estos eh, taxones faltantes? Es muy importante tratar de incluir la mayor cantidad o representar casi todos los taxones vivientes posibles. Eh, ya se ha visto en muchos eh, antecedentes, no muchos papers que trabajan en filogenias, cómo el aumento de, de, de, de, de del número de taxones en una filogenia aumenta la robustez y aumenta eh, la, la aumenta el soporte de las filogenias y, y también porque se rompe los muchas veces los brazos largos, no Lo, las ramas largas donde a veces tenemos en una sola ramita una sola especie y entonces tenemos otra ramita con una sola especie existe un fenómeno llamado long branch attraction que hace que estas ramas grandes se cierren. Entonces, para romper esas ramas largas, hay que agregarle más y más especies. También, ¿por qué? Porque nosotros estamos tratando de, de, de, de, digamos, estamos haciendo una hipótesis sobre la historia evolutiva de todo este grupo, o sea, de los loros, usando solo los loros que están vivos, los que conocemos. Actualmente hay 130 y tantos me parece, de la tribu Arinio o de los loros tropicales, no recuerdo. Pero probablemente han existido durante todo el tiempo desde el primer loro, desde el primer este, ancestro común, probablemente han existido, no sé, yo por tirar un número, mil loros. Y se han ido extinguiendo, han surgido nuevo, se han ido extinguiendo más. Entonces, basado en lo que está viviente, estamos tratando de, de hacer la hipótesis de cómo fue toda la historia evolutiva del grupo. Entonces, obviamente, si ya estamos en desventaja, eh, se recomienda tratar de usar toda la data que tengamos. ¿no? no deja, hasta loros extintos hemos agregado a esta data, un par de ellos, como el oro de Carolina, ¿no? Que es el único loro de Norteamérica que existió y que, bueno, lo extinguieron como ellos extinguen todo. Muchas gracias. Eh, una última pregunta. Eh, viendo el tipo de ETA que se realiza en tu laboratorio actual, ¿qué rescatarías de la importancia para este tipo de estudios de las colecciones científicas y sus especímenes? ¿no? Las colecciones científicas son una gran oportunidad de estudio de tanto de afecto efecto, del, de efecto del, del cambio climático en la diversidad genética de las especies porque podemos analizar con la data de, est, estas especies o estos individuos de, de las colecciones vienen de, de personas que las han colectado durante muchos años eh, ancestrales y antes de que incluso yo naciera por ejemplo entonces es como una ventana al pasado y gracias a que este tipo de técnicas y en el laboratorio en el que estoy, que se trabaja mucho con ADN antiguo y ADN degradado, se puede trabajar sin problemas y podemos ver cuál es la diversidad genética que tenía una especie hace 30 años y compararla de repente con la diversidad genética que encontramos ahorita en las poblaciones salvajes. ¿no? Y podemos ver y podemos comparar y ver cómo ha disminuido o de repente incluso aumentado, aunque normalmente disminuye o se mantiene. Y, y podemos ver cómo eh, la acción del hombre y el cambio climático puede afectar y tenemos evidencia para pedir eh, ciertas acciones ¿no? a, al gobierno o al grupo no gubernamentales, además eh, también las colecciones nos permiten acceder a la data cuando no tenemos otra forma de hacerlo y eso es muy importante porque no es tan fácil y, y sobre todo si hay muchas personas que trabajan investigando en la selva peruana, no es tan fácil simplemente agarrar y, y colectar y, y muchas veces ya tenemos, la, ya tenemos individuos en los museos que no han sido secuenciados, entonces podemos empezar por ahí y maximizar los recursos también, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Eh, no hemos tenido más preguntas por Facebook. Eh, ha sido increíble tu trabajo, definitivamente importa de manera muy importante para conocer mejor la historia evolutiva de los loros y como hemos visto esto va a tener implicancias en una gran variedad de estudios. Eh, esperamos que puedas seguir con estos estudios, eh, ahondar más en tus preguntas y te agradecemos mucho el tiempo que has dedicado para compartir esto con todos nosotros el día de hoy. Eh, con todo esto eh, nos despedimos. Muchas gracias Jaime. Si quieres algunas últimas palabras está abierto.